Hace rato que las cosas en Iquique no andan bien. Los registros se multiplican en las redes sociales. La violencia es a diario. Pero un viaje hasta allá nos hará entender cómo las bandas y sus rivalidades son parte de un problema mayor. Hay que reclamar, son ajustes de costa, pero ya no se puede con la delincuencia, ¿no? Realmente es impactante, pero no estamos acostumbrados nosotros a estos temas que fueran tan violentos y tantos y tan seguidos. Los patrullajes y detenciones son evidentes, pero es tanto el caudal de delitos. Cuando uno hace un promedio de la última semana eh, con dos, 286 detenidos, la verdad que son 40 personas detenidas todos los días en la región de Tarapacá, ¿eh? Y esto significa un 1,6% de detenidos por cada hora. ¿eh? Las cifras son altísimas. Son tantos los hechos y el peligro que infunden las bandas organizadas que, incluso, la seguridad de fiscales y policías está en entredicho en la región de Tarapacá. Usted sale a comprar y se encuentra medio en una balacera. Eso es lo preocupante. Hoy día no hay sector seguro, lo existía en la comuna de Quique. Y eso es lo que la gente la tiene detencionada, incluso nosotros mismos. Llega a pasar algo, eso para la Fiscalía es, es primordial. Desde la sala de cámaras de la Municipalidad de Iquique accederemos al actor de bandas que han alterado el día a día en esta ciudad. Esto pasó hace unos días en plena esquina del centro. Un grupo de personas miran de manera desafiante a otro individuo. Bastará un mínimo gesto para desatar el caos. No son más de las 12 del día, pero la secuencia muestra cómo la disputa por esta esquina termina armando una verdadera batalla, donde los automovilistas quedan al medio impactados con la escena donde nadie aparentemente puede detenerlos. Palos, cuchillos y fierros son parte de todo esto. En un momento parece que esto se acaba, pero al parecer vendría lo peor. Las cámaras grababan y desde ahí se pudo alertar a carabineros que procedió a las detenciones. Parece un hecho que no escaló a algo peor, pero de estos tipos de hechos se habla día a día en Iquique. Hay una sensación, hay un miedo. ¿ya? Obviamente esto por la cantidad de hechos violentos que, que han aumentado y, y, y se ha disparado la silla a nivel nacional. Obviamente hay un trabajo y, y que está dando resultados desde la, de las policías. Quizás no se puede evitar algunos de los hechos, pero sí se persiguen. Y en muchos de estos hechos violentos ya están las personas detenidas. Ahora, esto vino de la mano en el descontrol y el abandono que tuvimos por parte del Estado de Chile, el gobierno de la frontera. Y esto dio pie a que el crimen organizado se instalara porque encontró un terreno fértil. Es cierto, pero con matices. Según datos entregados por carabineros de la región de Tarapacá, los delitos siguen liderados por chilenos, 4.211 para ser exactos, alcanzando un 65% de la totalidad. Luego vienen bolivianos, venezolanos y colombianos. Lo preocupante y que todos reconocen es lo siguiente. Obviamente, si usted me va a preguntar, sí, la migración ha influido en distintas aristas eh, relacionadas con, con lo que tiene que ver la, la violencia y el homicidio. Hay, hay, hay algunos modos operandi que antiguamente no se veían en este país, pero en la actualidad sí. El problema que se está dando es cuando las bandas que se dedican al tráfico de drogas, al robo de vehículos o a los asaltos se cruzan en sus intereses y deciden resolverlo en medio de la calle. El 10 de mayo Iquique literalmente se paralizó. Los Chitomán, integrados por Fabián Cornejo, Eduardo maureir y David Aguilar, todos con un amplio prontuario, no encontraron nada mejor que matar frente a tribunales a Joel Silva, de 26 años, parte de la banda, los Giuseppe. Joel Silva está tirado en el suelo. Su compañero trata de intimidar a los de la otra banda que escapan en el vehículo. El caos está desatado frente a los lugares donde se imparte la justicia. Paradójico, por decirlo menos. Llega una ambulancia. Joel Silva está agonizando. Un transeúnte graba un video y su audio probablemente identifique la sensación que sienten muchos psiquiqueños hoy en día. Entonces, Hay que reclamar, son ajustes de cuesta, pero ya no se fue ¿eh? con la delincuencia, no. Claro, podemos la, la calle, a ver un a de un rebote, cualquier cosa que pase. Claro, llega cualquiera persona. Qué terrible, oh. ¿Y esto? ¿De dónde? ¿De acá, Viquique? ¿Y? ¿Esto fue hace cuánto? ¿Unos cinco minutos atrás? Sí, Quisiera tomarme un minuto para contar una historia bastante trágica, una víctima, una víctima secundaria, un señor ciudadano de Iquique, un habitante de nuestra comuna, iba transitando como cualquier persona y dentro de los disparos uno cruzó el parabrisas, le cruzó muy cerca a su, a su cabeza, eh, felizmente no falleció. El fiscal Eduardo Ríos, a cargo de la causa, lo recuerda bien. Bajó de su oficina y se encontró con este escenario. Las versiones que salieron ese día a la prensa eran variadas, pero hoy las cosas están más claras. Este fue otro hecho donde Iquique sufrió por la guerra desatada de las bandas. Este homicidio que ocurrió en, en mayo eh, venía probablemente de un evento que había ocurrido una o dos semanas antes, con el fallecimiento de otro joven es lo que se puede decir y luego se han cometido otros homicidios posteriores que tienen que ver también con la banda rival de aquel que falleció se fija entonces esta es una dinámica que no termina que no termina que yo creo que ya perdieron incluso de vista el punto de vista de por qué se generó y eso se trató de un ajuste de cuentas entre bandas rivales y que obviamente están todos perfectamente identificados. Logramos detener en menos de 24 horas a, los dos, a las dos personas en la incautación de dos armas de fuego y hay un tercero que está involucrado, identificado y que esperamos eh, lograr la detención próximamente. Quien habla es el general Sergio Telchi, jefe de la primera zona de carabineros. Junto a él revisamos una infinidad de datos en lo que va del año. Lo que más impacta es que 48 bandas han sido desarticuladas. Los números siguen impresionando. El año pasado solo Carabineros sacó de circulación en esta región 7.500 kilos de droga. Son 7 toneladas y media. En lo que va este año son 3.264 kilos de droga que Carabineros ha sacado de circulación este año. Y cuando uno revisa también los números de armas incautadas, por ejemplo, ya son 90 armas de fuego que hemos sacado de circulación, ...y el total son 318, esto significa un aumento del 10% aproximadamente... ...de lo que se incautó ya el año 2021 y estamos recién comenzando el séptimo mes del año. Tenemos también el registro más alto de violencia intrafamiliar de todo Chile... ...que son elementos que van adicionando algunos elementos o variables multifactoriales, claro. que sin duda impacta también en la criminalidad. Esta región tiene el mayor índice de hacinamiento, por ejemplo, a nivel nacional, uno de los eh, mayores niveles de campamento a nivel nacional. Nosotros estimamos que 5.800 familias viven en situación de campamento en la región, lo que significa que entre 50.000 y 70.000 personas viven hoy día en situación de toma, principalmente en altos pisos. Vemos a las cámaras, acá se aprecia cómo esta banda tenía capturada una céntrica calle de Iquique. Consumían, vendían, actuaban a sus anchas, pero lo que no sabían eran que sus movimientos eran seguidos de cerca. un operativo simultáneo, la mayoría de ellos en campamentos. Las imágenes desnudan una difícil realidad, que habla de hacinamiento y tráfico de drogas. En primera instancia, sucede lo obvio. Estamos en una orden del tribunal por una investigación y efecto por el delito de microtráfico de drogas. No, no, yo no. Ya, guarda silencio. Yo. ¿Usted déjame hablar? Ya. Ahora te voy a hacer la pregunta en ¿Hay drogas acá ¿Va a ser la forma más fácil? Ya, te di la oportunidad, te di la oportunidad, ya te di la oportunidad. Pero bastó una rápida inspección y aparecieron 2.000 dosis de droga, cocaína, pasta base y marihuana. A contar de estos momentos está detenido por el delito de microtráfico de drogas, ya aquí, aquí en este domicilio hay droga. ¿Ya? Escúlpeme, ¿pero yo por qué? Si por eso digo yo. me siento? Sí, sí, tranquilo, tranquilo, ya. pero es que yo no vivo aquí, jefe, ¿cómo? ¡Mona! Ya, ya, ya, vamos, sigue, ¡Mona, vení! ¡Eh! ¿Pero por qué el micro Para mí si yo no tengo nada en esto, jefe. Yo no soy ni mi dueño de no, esta casa. Ahí está, ahí está. ¡Ah! Dentro de las estrategias que está realizando Carabineros para detener el accionar de las bandas en el centro y de paso evitar este fuego cruzado, es copar los lugares más conflictivos, Vamos en camino al denominado barrio boliviano. Apenas se asoman las balizas, varios empiezan a esconderse. A este punto llegan los furgones con migrantes ilegales desde Colchane. Hasta acá llegan las bandas para realizar un sinfín de operaciones delictivas. Es un trabajo estratégico que busca frenar el avance de las organizaciones que lucran y luchan por territorios como este. Y ahora que está la apertura de frontera, eh, ya la, el flujo de, de vehículos y de buses ya hacia, hacia el sector de Colchanes es constante. Nosotros lo que podemos eh, lograr tratar de hacer escopamiento, principalmente con la presencia policial... ...para poder evitar que estas bandas eh, logren posicionarse en algún lugar. Y en ese sentido nosotros logramos, eh, a través de las herramientas que nos entregan eh, legales, los controles preventivos que realizamos poder desarticularlas y poder evidentemente no posicionarse en aquellos que ellos, lugares que ellos quieren. Realmente Iquiqui, la región de Trapacá, está en crisis y no es antojadizo decirlo. Lo confirman todos los integrantes del aparato institucional, lo confirman quienes viven ahí y ven cómo las bandas alteraron su vida. Pero hay algo más allá y para esto son necesarias las cifras. Actualmente hay 12.000 causas vigentes y 2.000 de ellas son por conflictos entre bandas. Lo peor de todo es que solo hay nueve fiscales a cargo. El colapso es en todo sentido. Si llegan recursos materiales, tecnológicos, la pregunta es cuándo llegan. Eh, Se han anunciado y ojalá, por mí, esta es una opinión personal, llegaran mañana. Que estos recursos no lleguen en seis meses más, yo creo que en seis meses más usted va a sumar. Si usted extrapola la cantidad de homicidios que van hasta ahora, lo extrapola seis meses más, la verdad es que va a ser un número bastante fatal. Si llegan recursos tienen que llegar ahora, ¿no? esto ya no, no puede esperar. Si van a llegar mayor cantidad de fiscales, que es lo que hemos venido solicitando, o la fiscalía ha solicitado de manera intensa, la fiscalía regional, ¿cuándo van a llegar? No nos sirve que lleguen fiscales en seis meses más. Si van a llegar más PDI, más personal de PDI, más personal de Carabineros, no nos sirve que eh, traigan gente de, que se agradece de otra región y luego se los lleven. Necesitamos dotación efectiva, pero tiene que llegar pronto. El llamado lo hacen quienes trabajan en combatir la delincuencia. Ellos son los testigos de primera mano de que la situación que aqueja a Iquique es sumamente riesgosa. Ahora la pregunta es clara por parte del fiscal jefe de Iquique. ¿Llegarán los recursos? El tiempo corre e Iquique y sus ciudadanos siguen en compás de espera.